Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas de vuelta a este congreso de asistencia personal con tu apoyo yo elijo. Yo soy Silvia Muñoz y soy la responsable del programa de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión España. Eh, empezar esta mesa de debate eh, en la que contamos con diferentes entidades del movimiento asociativo en las que bueno, pues vamos a reflexionar un poco de manera conjunta sobre la experiencia que están teniendo en la implantación de servicios de asistencia personal para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y bueno, para, para la mesa de debate contamos con, con varias personas que os voy a, os voy a presentar a continuación. Ellas son María Elena Vicente Farrús y Merichel Bernado Vilana, de la entidad Alba Jusá, SCCL, de DINCAT, Plena Inclusión Cataluña. Eh, también contamos con Juan Luis Rodríguez, eh, él eh, trabaja en la entidad Aspanias, de Plena eh, Inclusión Castilla y León. Clara Clos, de la entidad Pere Millans, también de DINCAT, Plena Inclusión Cataluña. Eh, Sofía Queimadelos de la entidad ASPODEM y también de Plena Inclusión Castilla y León y Lucía Alcalá de la entidad APROCOR, de Plena Inclusión Madrid. Y bueno, pues les vamos a ir haciendo una serie de preguntas a, a cada uno de ellos y, y bueno, pues esperamos que os, os resulte tan interesante como la como las sesión de, de esta mañana. Muchas gracias a todos por conectaros. Pues la primera pregunta que tenemos es para Merichel y, y para María Elena. Y lo que, lo que queremos que compartáis con nosotros es si, si podéis eh, compartir cómo se organiza vuestro servicio de asistencia personal. Hola, buenas tardes. Nosotras somos Meriche y María Elena, como bien has dicho. Somos de una entidad muy pequeñita que se llama Alba Yusa, en el Pirineo de Lleida. También para que os hagáis una idea, es una entidad que atendemos como a unas 60 personas diariamente en los servicios diurnos, tanto de personas con discapacidad, jóvenes que han migrado solos, un poco... Una, un poco de diversidad. Entonces, nos, nos dividimos, nos, nos organizamos por áreas. Entonces el servicio de asistencia personal está incluido en el en la área de vida independiente. Entonces, es un servicio muy pequeñito. Nos inspiramos y nos motivamos mucho en un congreso de plena inclusión en Zaragoza, donde se habló de la asistencia personal pues hace unos tres o cuatro años. Y a raíz de ahí dijimos, ostras, esto lo tenemos que, que construir aquí, ¿no? Y entonces, Fuimos construyendo este pequeño servicio eh, económicamente como hemos podido, porque en Cataluña pues, la prestación económica de la asistencia personal no está muy desarrollada, entonces, bueno, pues con fondos propios, con alguna subvención, con alguna ayuda, lo hemos ido construyendo. Entonces, eh, ahora mismo en el servicio trabajan tres profesionales, que serían las la persona que, que gestiona un poco el servicio, que es Mary y dos compañeras que hacen de asistencia personal, de asistentes personal, les vamos. Entonces, en total sumamos como una jornada completa entre todas ellas y atendemos unas 10 personas en el servicio. Son personas con bastante autonomía y con pocas necesidades de apoyo ahora mismo. Nos gustaría explorar mucho más pues, la asistencia personal eh, con personas con más necesidades de apoyo, pero ahora mismo pues con lo que tenemos es lo que podemos ofrecer. Y luego Meri os explicará más cómo ofrecemos el servicio en, en menores de edad, es una como de, de las ramas del servicio, aunque lo prestamos a personas adultas con discapacidad intelectual y a, y a niños. En realidad, ¿cómo nos organizamos? Pues cualquier persona de la entidad o de fuera que creemos que... que que la persona quiere eh, activar el servicio de asistencia personal, pues hacemos una primera entrevista con ellos. Eh, también a veces viene la familia, vemos cuáles son las motivaciones, cuáles son sus necesidades de apoyo, en qué puntos o en qué áreas eh, de su vida necesita ese apoyo. Intentamos pues, eh, centrarnos mucho en la relación con la comunidad y en prestar apoyos en entornos comunitarios. Y a partir de ahí sí que firmamos un contrato donde se recogen todas las condiciones del servicio. Intentamos, eh, hay como un copago, intentamos que asumir el máximo que podemos la entidad, pero muchas veces pues, la familia tiene que acabar de, de aportar. Ya una vez allí se pacta, entonces sí que eh, como no tenemos muchísima bolsa de asistentes personales, pues sí que de las tres personas que ofrecen este servicio, pues vemos la propia persona con quien se sentiría más cómoda o con quien piensa que, que, el, que le puede prestar mejor el apoyo que, que necesita, ¿no? Y, y entonces pues la, la, es con quien, con quien se hace la, el contrato y con quien se empieza a hacer el acompañamiento. Eh, como he dicho, a nivel de, fin, de financiación, pues eh, como podemos, con, estamos luchando mucho con DINCAT desde aquí eh, para que la Generalitat de Cataluña, de Cataluña realmente dote de presupuesto la prestación y no sea como ahora que es misteriosa, y que realmente pueda ser un soporte real y para muchísimas personas y familias, porque el impacto en su calidad de vida es muy importante y, y lo estamos viendo desde aquí. Por eso estamos insistiendo y, y aguantando tanto el servicio, porque creemos que vale la pena, ¿no? Y, y nada, y así como futuro, de hacia dónde nos imaginamos un poco, pues bueno, ahora mismo estamos en el momento de ir difundiendo muchísimo la figura, de que la gente la conozca, los profesionales de servicios sociales, las familias, las personas la conozcan. Y hemos hecho una alianza muy chula con el instituto de aquí, de, bueno, como, con uno de los institutos de la comarca, para que dentro de su forma de... bueno, ellos eh, hacen ciclos de, de auxiliar de enfermería y de apoyos a personas con dependencia. Entonces vamos a intentar crear una unidad formativa de asistencia personal y que luego eso pues, eh, se pueda como convalidar con, por una unidad de com competencial eh, desde el servicio de ocupación de Cataluña y que eso pueda ser pues bueno un poco aunar la, el mundo laboral con el mundo formativo y que realmente la gente se pueda formar en asistencia personal y más o menos muy bien, muy bien. gracias Elena eh, la segunda pregunta, bueno, ya la has adelantado tú, ¿no? Pero es para, para Merichel y para ver si nos podíais explicar un poco eh, como, cuáles son esas peculiaridades del servicio de asistencia personal cuando éste se presta a, a personas menores de, menores de edad, como es vuestro caso. Pues nada, Merichel. Hola, buenas tardes. Gracias. Un poquito, bueno, el procedimiento sería el mismo que con adultos. Lo que sí, cuando estamos hablando de menores, pues hay mucha más implicación por parte de la familia. Entonces, el proceso. Sí, eh, tenemos mucho más en cuenta la familia, eh, nos comunicamos mucho más con ella para, para tratar ese itinerario teniendo en cuenta que la familia es la que mejor conoce al niño y también para poder hacer una, realizar como diríamos, una conciliación familiar con la familia. Ahora mismo la mayor parte de acompañamientos a menores lo que hacemos son incluso en la comunidad, en actividades extraescolares y básica, más, más o menos esto, sobre todo... Mmm, Queriendo acompañar también a la familia en el propio proyecto de vida del niño con ese apoyo que nosotros proporcionamos. Entonces ya no es algo mmm, tanto con una persona que a lo mejor cuando trabajamos con mayores el, el proyecto de vida lo hacemos más con la persona, pero con los menores sí que necesitamos al 100% el apoyo de la familia en, en esos apoyos. Y como decía ya María Elena, también estamos, o sea, al principio empezamos con, con adultos pero ya, luego vimos la potencialidad de trabajar con menores y ahora mismo estamos apostando mucho en, en esa línea de, de menores y ten, estamos trabajando mucho en difusión de la figura porque era esa es una figura que era muy desconocida al menos en nuestro entorno, en nuestro territorio y queremos seguir difundiendo sobre todo en escuelas, en colegios, en los ayuntamientos también, lo que decía también, servicios sociales, para, para cada vez, porque creemos mucho en esa figura, porque es que nos está devolviendo un feedback muy bonito y muy, muy gratificante, entonces queremos seguir apostando por ello y difundiendo esa figura. Básicamente creo que la diferencia sería esta, la mayor implicación de la familia. Ha sido muy rápida. Pero... Muy bien, Merit, gracias. Bueno, ha sido rápida, pero yo creo que tu mensaje ha, ha, quedado, ha quedado claro. Gracias a las dos. Las siguientes preguntas eh, van dirigidas a, a Juan Luis. ¿vale? Eh, y La primera pregunta pues, es, es la misma también para ti. ¿vale? Juan Luis, eh, ¿cómo se organiza vuestro servicio de asistencia personal en España? Si puedes compartir con nosotros algunas sí, ideas. Bien. Nada. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos y poder contar esta parte de nuestra casa, que es todo el tema de la vida independiente. Eh, básicamente, todo el sistema de asistencia personal se vehiculiza a través del servicio de vida independiente, que tiene diferentes partes. Una parte es toda la prestación de apoyos a nivel de asistencia personal. Luego también prestamos todo el tema de servicios de promoción de la autonomía personal. Y luego también tenemos convenios con ayuntamientos que hacemos una asistencia personal para, propia para esos ayuntamientos y personas de esos ayuntamientos que son mayores. Rompemos aquí un poquillo el esquema habitual. Y luego también tenemos un proyecto en marcha que es A Gusto en Casa, que es un proyecto que está llevando la Agencia de Servicios Sociales de Castilla y León para que las personas mayores con su independencia puedan quedarse en sus domicilios, sobre todo en el ámbito rural. Bueno, nosotros somos una entidad en principio. de provincia, con lo cual pues, bueno, estamos trabajando de diferente manera. ¿Cómo se hace al servicio? Se accede bueno, nosotros hacemos una oferta, es un servicio más de la cartera que tienen en la casa, con lo cual que si alguien lo necesita, pues bueno, pues lo que hace es solicitar una reunión. Intentamos difundirlo, que estamos mejorándolo, porque es un servicio que empezamos en 2016, pero cada año damos una vuelta a qué hacer. Bueno, Lucía está aquí también y puede decir que estamos en ese proceso de pilotaje, de mejorar lo que hacíamos, porque al final yo creo que en vida independiente es algo que todavía, como comentaban las compañeras, es muy complicado porque no se conoce, bueno, pues al final es complicado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es chulo, al final el servicio puede hacer aquella persona que quiera, aquí no está limitado, pueden ser personas con dependencia, con discapacidad, pueden ser sus familias, a través de otros formatos e incluso ayuntamientos, con lo cual aquí es un formato un poco extraño, amplio a veces, pero bueno, es la manera que tenemos de organizar, y un poquito, como decían las compañeras, pues, pues la estructura, al final luego te sientas, ves un poquito lo que se necesita, y bueno, depende del perfil de la persona que venga, pues bueno, sigues un itinerario o lo trabajas con ella de una manera u otra. Pues gracias, Juan Luis. Y, y la siguiente pregunta es la misma que hacía también a, a Merichel, ¿no? ¿Cómo, como ¿Cuáles son esas características diferenciales al, al ofrecer un servicio de asistencia personal a menores? Bueno, cuando ofrecemos asistencia personal a personas adultas, pues bueno, ellos son los que llevan básicamente el peso. Al ser menores, en el caso que yo os contaré. Son menores con, bueno, pues al final con diferentes problemáticas, con lo cual hay que trabajar con las familias. Al caso que os contamos, es una familia desestructurada, con lo cual hay que trabajar también con administraciones públicas, con lo cual al final se complica un poco más. Bueno, al final la coordinación es la que es. El día a día es fácil entre la familia, el tutor que toque, luego la del asistente personal. Y bueno, al final el esquema puede ser el mismo, pero la familia es un poquito, bueno, yo siempre digo que a la familia tenemos que intentar educar, porque al final es la persona con discapacidad en la que tiene que opinar sobre servicios y todo a veces es complicado, pero bueno, eso de hablar de terceros y bueno, la parte trabajosa de alguna manera, de decirle, bueno, vamos a sentarnos, puede que la comunicación sea complicada, pero intentar sacar lo básico de la persona y luego compartirlo con la familia y luego con las administraciones públicas en el caso de que sea un contexto como el que os vamos a comentar. Muy bien, pues muchas gracias Juan Luis y, y ahora eh, la siguiente ronda de preguntas sería para, para Clara, eh, Clara Clos eh, de Pere Millán. Muchas gracias Clara por, por participar y, y esta primera pregunta es, es ¿por qué os decidisteis desde, desde vuestra entidad a ofertar un servicio de asistencia personal? ¿Qué fue esa motivación que os dijo? Venga, vamos a, vamos a ello. Somos una entidad que tradicionalmente desde sus inicios ha apoyado a las personas con grandes necesidades de apoyo para que tengan una vida autodeterminada, y esto desde los inicios hace 40 años, en, en los que se empezó dando apoyo a personas con grandes necesidades y, y ya se ofertaba un poco la opción de la vida independiente, que en los años 77 o así pues era como muy novedoso, ¿no? y se proporcionó a aquellas primeras personas la posibilidad de vivir fuera de las familias uh, con apoyo de profesionales. Um, o sea que esto, como hemos llegado a participar en, en el programa de asistente personal, es como coherente con el sistema que tenemos en Teramichán, donde siempre se ha tenido muy en cuenta uh, la capacidad de las personas de autodeterminarse y escoger cómo, cómo quieren uh, vivir su vida. ¿vale? Ah, en cuanto a la experiencia concreta con, con el programa asistente personal, empezamos en el 2012, nos acreditamos aquí en la Generalitat de Cataluña y luego tuvimos la posibilidad de participar en el, la experiencia piloto de, de, de, del Ayuntamiento de Barcelona. Eso nos ha dado la posibilidad de una mejor financiación. Es verdad que es una experiencia piloto y son pocas personas. ¿Vale? pero sí que tienen una mayor financiación que lo que contaban las compañeras de SUSAT, de, ¿no? de la primera intervención, y, y eso no, nos ha dado ciertas ventajas. ¿no? Um, hemos empezado en el 2017. Que... Bueno, la segunda pregunta que te íbamos a hacer era eh, ¿cómo cuáles eran las características diferenciales del servicio de asistencia personal con personas mayores. Desde este servicio de, de atención a a la asistencia personal del ayuntamiento de barcelona las personas que estamos atendiendo han podido participar directamente uh, en la selección de los asistentes personales esto es una de las características del programa este del ayuntamiento y que no, para nosotros es básico ¿vale? en nuestro caso las personas uh, que luego podréis ver en un pequeño vídeo que tenemos preparado ¿vale? si escogieron ellos sus asistentes entre un grupo de personas que se les ofreció ¿vale? y los cogieron solos, no, no estaban presentes sus familiares ni, ni tutores. Ni tutores. Sí que tuvieron apoyos antes para ver cómo lo te, debían hacer, ¿vale? Entonces, en cuanto a la, la selección. En cuanto a la atención a, a personas mayores, las personas con las que tenemos de experiencia tienen más de 70 años, y bueno, ellos han vivido un proceso de desinstitucionalización y esta edad no les ha... Um, no ha supuesto ni, ningún impedimento. Incluso ellos han hecho aprendizajes de vida independiente. Y se ve... Han... Desde, otro día, ¿eh? Desde otro día. que empezaron, en el 2017 Ajá. hasta ahora, pues se ha, ha visto um, que han aumentado su capacidad de autodeterminación. Um, en nuestro caso son mayores, se acompaña um, pues en sus necesidades y por lo tanto la edad no, no supone ni, ningún impedimento. Sería diferente si las personas tuvieran un proceso de demencia, pero de momento no nos hemos encontrado en esta situación. Pues nada, muchas gracias por, por, tus, por tus aclaraciones y por tus explicaciones, muy interesante. Mañana contaremos con la experiencia del Ayuntamiento de Barcelona, o sea que complementará un poco lo que, lo que has estado compartiendo tú. Y, y bueno, las siguientes preguntas van para, para Sofía, Sofía hay Madelos. Eh, y la primera pregunta, Sofía, es si podéis hablar sobre la asistencia personal durante, durante el COVID. Si pudisteis seguir ofertando el servicio, si hubo ventajas al contar con este servicio... Bueno, pues desde Aspodemi sí que se pudo seguir ofertando el servicio durante la época de COVID. A mí me ha contado un poco mi compañera lo que fue el proceso, porque yo en ese entonces no estaba trabajando aquí. Pero bueno, os voy a informar un poquito lo que ella me ha dicho. Especialmente, claro, al principio era todo un poco caótico porque no, sabía, no sabían muy bien cómo gestionarlo. Pero bueno, mi, a, mi compañera comenzó mediante llamadas telefónicas y videollamadas. Entonces, eh, lo que se hizo fue eh, un poquito de apoyo emocional, simplificar también la información de todo lo que estaba ocurriendo, porque había mucho desconcierto. Se comenzaron a realizar eh, pautas de cosas que, que se podían hacer estando en casa, facilitando un poquito que las personas estuvieran bien dentro de, de la situación que se estaba viviendo. En nuestro caso, al principio no, no hubo una asistencia personal directa en domicilio, fue todo mediante videollamadas eh, constantes. Entonces, luego es verdad que hubo formaciones para ver qué cosas se podían hacer durante el COVID eh, referente a la asistencia personal. Y más adelante, por una situación familiar de uno de los usuarios de asistencia personal, se comenzaron, se comenzó a hacer a domicilio. Entonces mi compañera empezó a ir a donde a un chico y ya a partir de ahí empezaron a retomarse todos los casos siguiendo todas las, las normas y las cosas un poquito que había que hacer, que al principio no se sabían, pero que conforme fue avanzando la pandemia, pues se aprendieron. ¿Y ventaja respecto al, al tema grupal? Pues la ventaja es que se, sería, se podía seguir ofertando el servicio porque las, las actividades grupales no se pudieron hacer hasta mucho más adelante. Gracias, Sofía. Y la segunda pregunta tiene que ver con, con la participación, ¿no? que es algo que, pare, que es como crucial en, en esto de la asistencia personal. Eh, ¿cómo, se ¿cómo podéis garantizar la participación de la persona adulta con discapacidad en el servicio de, de asistencia personal y cuál creéis que es el papel de la, de la familia? Bueno, pues en nuestro caso eh, lo que hacemos es ver un poco las necesidades que tiene cada persona por individual y acercar el servicio para que lo conozcan. Entonces, bueno, eh, damos las ventajas. Que informamos más bien sobre las ventajas que tiene este servicio, que son muchas, y mediante una entrevista individual con la persona, pues le decimos un poco lo que podemos ofertar y, y también le preguntamos qué, qué es lo que la persona necesita para ver si, si se lo podemos dar, porque al final ellos son los más importantes y desde aquí… Pues yo creo que lo fundamental para, para, que, para garantizar esta participación es que ellos se sientan a gusto con el perfil del asistente personal y que sepan que, que, que pueden mejorar tanto su calidad de vida como que ellos van a tener a partir de ahora con este perfil eh, la oportunidad de decidir qué es lo que quieren hacer. Y, y bueno, las últimas dos preguntas se las pasamos a... Eh, van a, eh, dirigidas a, a Lucía. Ella trabaja en la Fundación APROCOR y bueno, la, te hacemos la misma pregunta que, que hacíamos a las compañeras. Eh, ¿Por qué decidisteis ofertar un servicio de asistencia personal? ¿Qué, qué fue lo que, lo que os motivó en, en APROCOR a, a tomar esta decisión, Lucía? Pues buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, es verdad que el servicio de apoyo a la vida independiente, que es como se llamó en su inicio, empezó en el año 2013 pero es fruto de un proceso de transformación de, de toda la entidad. ¿no? Entonces, en el año 2008, APROCOR se suma ¿no? a ese movimiento de transformación de los servicios para ser entidades centradas en las personas y apuesta por poner el foco en las personas en lugar de poner el foco en los servicios. ¿no? Entonces, en todo ese proceso se acompañan las personas ¿no? desde la metodología de la planificación centrada en la persona, entre otras. Y en ese acompañamiento a las personas a definir cuáles son sus metas, ¿no? qué es lo que desean y qué es lo que necesitan que suceda en su vida, ¿no? en esa recogida de metas y objetivos personales, muchas de las metas que definen las personas tienen que ver con emancipación, con vivienda, con autodeterminación, con participación en la comunidad. Y todo esto genera un proceso en, en Aprocor que, que acaba resolviendo en poner en marcha ¿no? este servicio en su momento, servicio de apoyo a la vida independiente para poder dar respuesta a todas estas metas que, que tienen las personas a las que en ese momento apoyábamos. ¿no? Entonces, el servicio de apoyo a la vida independiente nace con una de las figuras esenciales, que es eh, la asistencia personal, con este objetivo ¿no? de poder acompañar a las personas a que puedan disfrutar de apoyos más personalizados y de esta manera poder eh, responder a esa, a esa demanda. ¿no? Sí que es verdad que, que desde el año 2013 hasta ahora eh, ha habido como una redefinición ¿no? de, del servicio. En ese momento va muy de la mano del área de vivienda, puesto que muchas de las demandas también tienen que ver con vía independiente, con vivienda, con emanciparse. ¿no? Sobre todo la vía independiente quizá en ese momento parecía como más colocada con, con la vivienda. Y es cierto que, que en el año 2019 tenemos otro proceso ¿no? de reestructuración y efectivamente la, la vida independiente, ¿no? como bien define prenda Inclusión en ese manifiesto, la asistencia personal tiene que ver con, con vida elegida. ¿no? Por lo tanto no es un tema de servicios sino de, de una manera de acompañar a las personas. ¿no? Y en ese momento pues, eh, cambiamos el nombre, ¿no? es Servicio de Apoyos Personalizados para la Vida Independiente, de tal manera que acoge a varias figuras, entre ellas la asistencia personal, pero otros apoyos personalizados, que a lo mejor no necesariamente son asistencia personal con, con los criterios específicos, pero que también son otros apoyos pues, para el transporte, para el ocio, para gestiones personales, gestiones médicas o lo que la persona necesite, ¿no? que necesariamente cumple como con todos esos eh, requisitos de la asistencia personal. Y actualmente el servicio con el que sí que trabajamos mucho es el área de vivienda, ¿no? estamos muy de la mano, sobre todo porque uno de los retos así esenciales ¿no? que tenemos ahora mismo en Apropor es el poder acompañar, a las personas a que puedan vivir en, en sus hogares, ¿no? en los hogares en comunidad, no necesariamente en otros espacios. Entonces sí que es un momento muy interesante de trabajo conjunto con el área de vivienda ¿no? y en este caso pues, la asistencia personal como una herramienta más de, de apoyo y de acompañamiento en, en ese proceso y en ese proyecto vital de las personas. Y la segunda pregunta que, que teníamos para ti es, bueno igual que, que para las compañeras, ¿cómo se garantiza la participación de la persona adulta en el servicio de, de asistencia personal y cuál es el papel de la familia en, en todo el proceso? Bien, pues entendemos que, que la manera de participar de las personas, ¿no? cuando hablamos de asistencia personal, es desde el control de los propios apoyos que reciben, ¿no? desde la persona que me apoya, a eh, los objetivos concretos del apoyo, ¿no? ¿Para qué contrato a esta persona, a este profesional, no? Y, y en qué horarios y, y con qué fines, ¿no? Es decir, a qué metas de mi vida ¿no? me va a acompañar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que entendemos que, que ese control de los apoyos puede ser de dos maneras, ¿no? Puede ser una manera directa, es decir, hay personas a las que acompañamos que de manera directa nos van a definir para qué quiero el apoyo, en qué horario lo quiero, qué es lo que necesito y qué es lo que y qué es lo que quiero que pase en mi vida. ¿no? Y desde ahí poder trazar ese plan de apoyos, ¿no? ese, ese proyecto de vida con esas metas específicas en las que el asistente personal te va a acompañar. ¿no? Y, y una de esas funciones principales, ¿no? que es la toma de decisiones en, en la vida de la persona. Sin embargo, la mayor parte de las personas a las que acompañamos, eh, ese control de los apoyos lo ejerce de manera indirecta. ¿no? Entonces, aquí tiene cabida ¿no? el, el, cuál es el rol que entendemos que juega la familia. ¿no? Y aquí hablamos de la traducción vital, ¿no? es decir, la manera de garantizarlo es eh, poder utilizar ¿no? o servirnos de otras estrategias que puedan permitir recoger la, vida de la, perdón, la voz de las, de las personas de, de una manera indirecta, pero lo más, eh, bueno, pues lo más real posible. ¿no? Que, que no sea lo que yo como profesional o yo como familiar entiendo que es bueno para ti, sino intentar de verdad como ponernos en, en tu piel. ¿no? Ahí en la parte profesional pues, tenemos mucho que entrenarnos ¿no? en, en las, con la asistencia personal, ¿no? el entrenarnos a, a ser buenos y buenas traductores vitales. ¿no? Y dentro de estas estrategias sí que es verdad que nos hemos servido también mucho de, las, de, de la guía que escribieron eh, Almudena Calero y Sofía Reyes ¿no? de, participación, de estrategias de participación eh, para personas con necesidades de apoyo. Y sí que ahí pues, el, el poder utilizar esas herramientas, ¿no? El Fomentar eh, experiencias en la vida de la persona que nos permitan poder observar qué es lo que ocurre cuando provocamos experiencias, ¿no? para saber qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, qué es importante para ti, el poder observar, el ajustar los apoyos a, en la toma de decisiones de cada persona, ¿no? que cada persona tendrá su manera de poder tomar esas decisiones. E insistimos sobre todo en, en esa figura, ¿no? en garantizar que, que la persona cuente con traductores vitales, que, que serán familiares, que serán profesionales, que serán amigos, es decir, personas que me quieren y sobre todo que me conocen profundamente ¿no? y, que, y que van a poder poner voz a qué es lo que yo quiero que, que pase en mi vida y lo que necesito, ¿no? en esa balanza entre lo que quiero y lo que necesito que realmente garantizará ¿no? que en mi vida pues, se, se haga mi voluntad, pero también se vele por mi seguridad y por mi y por, mi, bueno, pues por, por tu seguridad y porque, bueno, porque tengas los apoyos que necesitas además de los que deseas Muchas gracias Lucía gracias por tus pues, tu respuestas la verdad es que me ha gustado mucho poder, poder escucharos a todos y a todas ¿no? y, y, y ver un poco pues que bueno, pues que los documentos de vida independiente del Congreso de Asistencia Personal, pues que son ahí referentes en el trabajo que habéis estado haciendo y muchas gracias a, a, las, a todas las personas que habéis participado en esta mesa. Yo creo que ha sido interesante poder escucharos, aunque el tiempo es, es limitado, pero, pero bueno, sí que nos da una idea de cómo trabajáis el tema de la asistencia personal. Y luego también, bueno, pues a todas las personas que están participando en el seminario, ¿no? que sepan que ya hay entidades que están trabajando el tema y que, y que lo están promoviendo y que estáis bastante satisfechas con el trabajo que se está llevando a cabo, pues yo creo que también es, es importante. Y bueno, pues nada, agradeceros de nuevo, de nuevo vuestra participación y ahora lo que vamos a...